Hola familia, regresamos con un evento para la comunidad que sé que les va a encantar. Un evento muy fácil y lo único que tienen que hacer, como siempre les he mencionado, es invertir su tiempo, tal vez unos 10-15 minutos máximo y van a poder participar en este evento que les traemos. Este es el evento de la sala de Voice Si nos regresamos al Discord. He mencionado en unos videos pasados que queremos comenzar a usar la sala de voice de la voz más seguido. Más que nada para ayudar a los nuevos jugadores explicándoles qué es lo que tienen que hacer. Creo que es más fácil que esos jugadores entiendan cómo jugar si uno de nosotros comparte nuestra pantalla y les explicamos ciertas cosas del juego. Ya lo hicimos como dos o tres veces pero como ven no hay mucha acción estamos haciendo este evento familia para ver si podemos lograr que más jugadores con experiencia se metan aquí al canal de Voice y estén ahí esperando que tal vez llegue un jugador nuevo a preguntar algo esto lo hace mucho en el canal oficial de Aplan. si se vienen acá aquí está el café y miren aquí están conectados platicando hablando sobre el juego sería una forma muy bonita familia de ayudarnos y es lo que queremos hacer así es que vamos a hablar sobre el evento qué es lo que tienen que hacer para poder calificar para el premio y bien tienen que ser miembros del canal de Discord desde el mes de diciembre del 2021 queremos evitar una estafa que tal vez unos jugadores empiecen a crear cuentas nuevas en el Discord entren y sean los ganadores queremos recompensar a los jugadores que ya han estado un tiempo con nosotros por eso pusimos esto si entraron durante el mes de diciembre del año pasado o antes van a poder calificar el primer paso el siguiente tienen que ser de nivel uplander pro director o ejecutivo también lo que tienen que hacer familia es comprobar que han estado activos en el canal no es cosa de que estén activos todos los días, pero si han ayudado a un jugador, le han respondido una pregunta a un jugador, o han compartido una noticia de Aplan, o están haciendo preguntas sobre el juego antes del mes de enero, así es que desde diciembre del año pasado hacia atrás, si han hecho estas tres cosas, van a poder calificar para el premio. Como queremos que haya mucha participación familiar, vamos a tener tres premios pero antes de que se me olvide quiero agradecer a Urban y Messi siempre Messi porque me ayudaron a hacer este evento ya hablé de todo esto y no hablé bien de qué es el evento el evento es de que los jugadores nos den ideas de qué nombre le podemos poner a esta sala un nombre que que signifique algo para la comunidad y como queremos que muchos jugadores estén involucrados en este evento vamos a tener tres premios familia y miren esto el ganador se llevará 50.000 UPEX segundo lugar 30.000 UPEX tercer lugar 20.000 UPEX dígame si no vale la pena participar ¿Quién no necesita UPEX todos los días yo sí como les dije lo único que tienen que hacer es invertir su tiempo llenar este formulario y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Aquí les comparto cómo vamos a escoger a los ganadores y todo dependiendo del número de participantes. Haremos una selección de los mejores nombres y dejaremos que la comunidad de hablan Barrio Latino decida los ganadores. Cuando estuve hablando con Messi y Urban y como quiero que ellos también participen, esto fue lo que decidimos. Si solamente participan 15 jugadores o menos, ellos van a tener la oportunidad de participar también Messi y Urban. Si tenemos más de 15 participantes, ellos no van a participar y me van a ayudar a seleccionar a los mejores nombres del canal de voz y la comunidad va a decidir quién va a ser el ganador. Aquí lo que voy a hacer también una vez que acabe de editar este video, voy a cambiar este video. Esto lo hice para explicar qué es lo que tienen que hacer, pero le voy a cambiar aquí al video este que estoy haciendo ahorita. Voy a poner el link aquí por si quieren ver otra vez las instrucciones. Aquí es donde tienen que poner qué nombre le pondríamos a esta sala y por qué. Si solamente hago un comentario o respondo algo parecido a esto, la posibilidad de que pase a la segunda etapa va a ser muy, muy baja. Aquí pon, pongan su número de usuario en el juego, su nombre de Discord. cuando entramos al Discord? Muy fácil de averiguar eso. Si nos regresamos al Discord, lo único que tienen que hacer, familia, aquí en la parte de arriba, mano derecha, donde pongo mi nombre, y me dice que tengo 246 resultados Aquí tengo la opción de poner el mensaje más viejo el 321 pero sí me sigo subiendo ah miren aquí estoy yo todo feliz en fin así se busca lo que haríamos nos vamos al documento y ponemos a mes no es necesario tener la fecha familia exacta pero como la encontré pondría yo 21 marzo del 2021 una captura de actividad en el Discord. responder una pregunta de un jugador voy a tener que cambiarle aquí en esta sección y mencionar que tiene que ser antes de este mes tiene que ser del mes de diciembre del año pasado hacia atrás es cuando tienen que subir esa captura esto es lo que podemos hacer a continuación si nos regresamos al discord lo que podemos hacer es irnos a los tutoriales info útil vamos a ver si respondí a alguien antes de este mes a ver a ver a ver familia que tenemos por acá ah miren por ejemplo aquí ayude a quién a Miss you Money, tenía un problema con, con el juego, algo le pasó. Lo que le recomendé es que mandara un correo, un mensaje a los de support para que ayuden con, con el problema que tiene este jugador. Lo que puedo hacer es tomar una captura. Una vez que tome la captura y la ponga en mi computadora, lo que tenemos que hacer es regresarnos al documento aquí voy a subir esa captura que acabo de hacer. Aquí la subo. Como pueden ver, puse que estuve ayudando y listo. Cuando manden el documento familiar, vamos a poder ver esta foto, esta captura que subieron. Espero que este ejemplo les ayude. Esperamos que muchos de ustedes participen. No se les olvide leer esta parte para ver si van a poder calificar o no. Y si apenas entraron al canal no se preocupen vamos a seguir haciendo eventos como estos lo que queremos es seguir ayudando a los jugadores nuevos y esta es una forma de recompensar a los jugadores que han estado activos durante los últimos 10 meses bueno familia esperamos con ansias sus ideas sus recomendaciones y sé que la comunidad escogerá el mejor nombre para el canal de La Voz y lo vamos a celebrar en grande. Muchísimas gracias familia, nos vemos despuesito en el Discord.